Pasar por tu lado, mirarnos extraños, después del amor Entonces, pregunto al pasado, ¿por qué nos ha dado la hiel del amor? Tu imagen no es solo un recuerdo, porque aún está en mi silencio ojos junto a mi pañuelo, bailando los dos, mirarte sin poder tocarte, envuelto en la magia, te amas de amor, pero vuelvo a este invierno eterno, donde ya no está esa samba que bailábamos los dos, aquella que me diste el alma, fueron testigos nuestros pañuelos del amor, amor y del misterio, misterio, que abrazan hoy a mi garganta al saber que me Pregunto quién tendrá tu mano Si me has extrañado después del amor Si hay alguien que pueda besarte Con solo mirarte en una canción Y escuche tu pensamiento Con solo abrazar Zamba, que bailábamos los dos, aquella que me diste el alma. Fueron testigos nuestros pañuelos del amor y del misterio. Que abrazan hoy a mi garganta al saber que me ¡Es falta!